¿Quieres comprarte la mejor CNC amateur que existe en el mercado? Pues hoy te traigo la Hortur Master 3. Esta máquina está fabricada y ensamblada en aluminio de alta calidad, trabaja a una velocidad brutal de 20.000 mm por minuto y es lo más parecido a tener una CNC profesional. Está equipada con WiFi y la puedes controlar totalmente con una simple aplicación móvil. Además, tiene 7 sistemas de seguridad diferentes. El láser es la joya de la corona de esta CNC, tiene una potencia de salida real de 10 vatios, incorpora el medidor de enfoque, tiene asistente de aire y lleva doble ventilador. Todas sus correas van ocultas y el nivel sonoro es muy bajo y con ella puedes fabricar todo lo que te imagines. Si te gusta mi contenido, sígueme.